Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a Dream Game Channel eh, Dreams Game Channel, lo habéis oído muy bien Canal dedicado completamente a los videojuegos Y hay un hombre que está muy cabreado Usuario de Xbox Prácticamente desde la primera generación de Series X Ojo, lo vamos a ver de después eh, Pequeño resumen tengo que, tengo que hacerlo, de eh, Kojima, de The Stranding, eh, vamos a ver por dónde empiezo, no quiero, eh, porque el juego es maravilloso, el juego se ve increíble, el juego es eh, muy bonito, llama mucho la atención, todo lo que tú quieras, pero llega un momento en el que te da igual la historia, y para cuando quieres introducirte en la, en la historia, te, te das cuenta que te da aún más igual la historia. Tú solamente quieres seguir y terminar. Quieres seguir y terminar. Una narrativa que no... Que no... Que es como para co como para decir, oye, Gideo, eh, pásamelo pásame esa hierba maravillosa que tienes ahí plantada, en, en, vete tú a saber en qué ático de Japón, por favor, pásame unas semillas de esa, de esa ganja tan rica que tienes que tener, porque madre mía de Dios, el juego de Dead Stranding es una fumada, o sea, es como entrar en el sueño onírico de Hideo Kojima da la impresión de hecho de que estás caminando dentro del ozoi de, de la puta cique de, de, de Hideo Kojima eh, lo cual puede ser perturbador o cuanto menos mm, llama la atención ¿Eh? el juego desde luego no, no es tampoco un goti por mucho que digan no es un goti pero, pero bueno pero, pero ya está pero ya está, y ahí se acabó todo, ya está ahí voy con la presidenta en paz descanse voy con la presidenta a tirarla a verte tú a, a saber dónde tengo que tirar yo ahora mismo el cuerpo de, de, de esa señora y recorrerme todo Estados Unidos muchas gracias Colima, por hacerme caminar, que por cierto lo primero que me dice es perder la moto yo me cago en tu puta madre con lo bien que iría yo se coló de la moto y encima de todo ojo al dato que cuando vas cogiendo el, el, eh, a la presidenta a Kojima no se le ocurre otra cosa que eh, porque yo es que Kojima cada vez lo veo al tío más troll que existe coge y dice bueno como podemos <ríe> cómo podemos hacer que la experiencia de juego sea aún más inmersiva bueno pues que, eh, que se la dé sabéis que se la dé si, eh, si el saco que llevamos detrás eh, pone que se está ladeando para la izquierda, le tienes que dar al a gatillo para que se reconduzca o darle a los dos para que vaya bueno, una colimada una colimada nunca mejor dicho ya está, punto no me voy a, me, eh, no me voy a extender más en esto <ríe> hay un usuario de Xbox, eh, prácticamente desde la primera eh, Series X <risa> Sí, tal cual Video Bitácora, que nos tiene Algo que decir como usuario de Xbox Está muy cabreado Entonces vamos a, a ver si podemos Ayudarle Qué risas, ¿no? Todo el mundo Que si de las tu parte 1 El remake, remaster, o lo que sea que sea Que si tiene malas notas Que si no merece llamarse remake Que es un remaster plus Risitas, que si la compra PlayStation de un estudio que hace Juegos triple A de móviles Lo que quiera que hagan, da igual risitas Y luego nos vamos a reír también De el precio De Playstation 5 Y de todo lo que vosotros queréis Y Autocrítica cero. yo soy cliente Ahora mismo, usuario de Xbox Yo tengo que quejarme Yo estoy me veo obligado a quejarme ¿Dónde están los puñeteros juegos? Luego nos lo echan en cara Luego cada vez que nos reímos jiji, jaja, De Playstation nos echan en cara Obviamente con la la razón y los juegos, ¿y dónde están tus juegos? Pues yo soy usuario, prácticamente desde el principio de generación de Xbox Series X, y a mí no me vale con hacer visitas de que si PlayStation esto, de que si Jim Ryan me esquina la sura. ¿Dónde coño están mis juegos? A estas alturas de Eh, para el Congreso de los Diputados. Eh, eh, este hombre quiere ver a ver el mundo, evidentemente, porque si quiere que, que, que las discusiones de Twitter se, se planteen en el Congreso de los Diputados, mal vamos, ¿eh? Mal vamos, ¿eh? Caballero, mal vamos. Primero, el remake remastered, a usted le da igual, pues si a usted le da igual, a mí también. Sobre lo de, de las of you, si a usted le da igual, a mí también. Bien. Eh, sobre que Sony compre eh, una desarrolladora que compró hace tiempo de juegos de móviles de la que por cierto todavía no sabemos ni qué está haciendo o qué ha dejado de hacer o qué uso piensa darle Sony pero por ahí se perdió la noticia y en eh, el precio de la playstation usted dice que es usuario de xbox quiero preguntarle una cosa como usuario de xbox ¿qué le importa a usted que sony suba los juegos suyos sus juegos a 80 euros ¿Qué le importa a usted que suba también la consola no la ponga a 500 como estaba sino a 550, ¿qué le importa? usted ha dicho que es usuario de Xbox por lo tanto, esto está eh, eh, esto debería de importarle bien poco eso para empezar, luego dice que es prácticamente usted eh, de Xbox desde la primera Series X, como si no hubiera habido ninguna consola anterior ¿qué le pregunto yo? a esto que usted pregunta ¿Dónde están los juegos y los juegos? Bueno. Eh, ¿Qué pasa con el Halo Infinite? ¿No lo ha jugado? Lo tiene en el Game Pass. ¿Ha jugado al Forza Horizon 5? ¿Ha jugado al Flight Simulator? ¿Ha jugado usted a la quiero Que lo hemos jugado. Ahora lo, ahora lo pueden jugar los de Playstation. y los acostumbrando. Iros, eh, que se vayan acostumbrando a ese tipo de de cosas que ahora les tocan a ellos dice usted los juegos el jazz of war por ejemplo eh, todos los jazz of war incluso el definitive edition eh, no te obligan a, a, a comprarlo como, como si hace sony vale déjeme usted probar el remaster ¿Por qué no la han puesto en una demo? Ahora que, ahora que estoy cayendo, ¿por qué no la han puesto en una ¿Por qué no la han puesto en el PlayStation Plus para que la gente vea cómo es y si quiere se lo compra y si no, no? ¿Por qué no lo han hecho? Porque quiere que todo el mundo pase por caja. Ya está. Vamos a dejarnos de tontería. Y paga los 18 euros de PlayStation Plus. Si es que, por intent porque hacemos lo mismo, exactamente lo mismo que en el Game Pass. Claro que sí, claro que sí. Lo mismo que en el Game Pass. Por eso en el Game Pass usted puede encontrar todos los días a jugar, puede encontrar todos los Halo, y puede encontrar todas estas sagas completas, porque como son de Xbox, pues están ahí y siempre van hasta estar ahí. Y por ejemplo, juegos como el Stay of the Kai, pues no necesita usted comprarlo 30.000 veces, porque ya solamente con comprarlo una, cuando lo meta en la consola, se va a actualizar. Cosa, y además gratuitamente. Y no como hacen los de Sony, que no solamente te hacen la actualización, no sí si te hacemos la actualización, pero te volvemos a vender el juego. Tócatelos, tócatelos bemoles. Anda, anda, anda, anda. Que a mí que compre una desarrolladora de, de, de juegos de móviles a mí me parece mmm, como tanto llamativo, pero ve, veremos a ver qué, qué uso le dan. Como, veremos qué uso le dan a, a Bungie. Porque Bungie, es que esto es flipante, esto, esto me encanta. Resulta que Bungie, ellos compran a Bungie, pero con, una, con una, una serie de condiciones, ¿no? Y una de ellas es que pueden seguir vendiendo juegos a Xbox. Y te quedas como... What the fuck? Como... Sí, trabajamos para Sony, pero vendemos para Xbox también. Vale. No, si sí, tiene toda la lógica del mundo. Tiene toda la lógica del mundo para los de Bungie. Los de Buggy que no quieren perder el, eh, la gallina de los huevos de oro que resulta Xbox. Ellos no se quieren desligar totalmente de Xbox ni de coña. Porque saben que en Sony van a vender la mitad. Claro, por eso no lo quieren. Pero, y luego, bueno, ya ahí respondiendo a lo que usted dice de ¿Dónde están los juegos? ¿Dónde están los juegos? Pues mírelo usted mismo. Compruébelo usted mismo. Me he cargado hasta el bolígrafo. Ya me he la Compruébelo usted mismo, porque está ahí, está en la biblioteca de, de, de juegos de Xbox Game Pass. Es que, eh, y, y si se mete en el Insider, probará juegos como el Quake 4, que lo eh, estoy ahora comentando con un amigo, o, o, o pruebe los juegos que hay en el Game Pass del PC, que no son los mismos que los juegos que hay en el Game Pass. Para consola, es muy distinto. En el de PC está el de Death Stranding. En el de consola no. Lo digo porque es diferente. ¿Vale? Y eso es gracias al Game Pass Ultimate que cuesta 13 euros. Los juegos te lo dan completo. ¿eh? Para que usted lo pueda probar. Y, y si me dice que usted ha sido de los primeros. Como, como bien ha dicho usted de la generación prácticamente desde, la, de, desde los inicios de la de la series X pues qué ha hecho eh, durante todo este tiempo pregunto qué ha hecho durante todo este tiempo cuando salió el Forza hace relativamente poco cuando salió el Rainbow Six <ríe> día 1 también en el Game Pass que se vayan acostumbrando los de los de los de sony a este día 1 en el game pass pero ustedes lo vayan a tener que pagar porque eso es lo que va a pasar con el call of duty ahora que está en tendencia lo de activicio y todo esto que para mí es un hacho un submeterío una pelea de, de, de recreo porque al final se comprará activicio y aquí donde manda capitán no manda marinero y ahora mismo Sony no tiene ni con qué pagar eh, ni el recibo de la luz y como se empeña y se empeña en hacer esos contratos que hace con Capcom con pues si sigue en esas maneras con esas mañas al final, lo único que ha conseguido es despertar a la bestia verde ¿eh? ha despertado a la bestia y ha dicho a la bestia ¿cómo? ¿que me vais a estar haciendo esto todas las generaciones? no voy a comprar Cenimax voy a comprar Activision y le voy a quitar yo el rollo a esta gente ya eso es lo que ha pasado y a raíz de esto dirá usted, bueno ¡Ah! ¡Vanopolio! Lo, lo que usted quiera. Pero esos 22 juegos en los que estaba trabajando y que está trabajando Zenimax se vienen para Xbox. No para Sony. Y los futuros juegos de Activision se vienen únicamente para Xbox. Esto lo digo y... Lo, y me pauso para que quede bien claro en el consciente de todo el mundo Starfield no va a estar en Playstation los futuros Call of Duty tampoco y este que veis eh, en todos en todos lados ¿eh? posiblemente sea el último Call of Duty que vayáis a disfrutar en Sony, por lo tanto disfrutad de los videojuegos y ya está ya luego pensad en qué os eh, eh, es más rentable si una Playstation o una Xbox pero entre tanto cuando preguntéis, ¿dónde están los juegos? yo preguntaré, ¿dónde están los juegos de Sony, porque los míos los tengo yo sé dónde están los míos los vuestros son, son los que no sé dónde están sé cuándo van a salir sé cuándo van a, a pero de los vuestros ni se les ve ni se les espera, y como encima toman, mantienen una guerra constante eh, por intentar dinamitar una compra, que ellos no van a cumplir o sea, ellos no van a comprar, Sony no va a comprar activicio es lo peor, es lo que a mí más coraje me da de que si tú dijeras no, bueno, pero es que eh, es que ellos quieren comprarlo ah, vale, pero es que no es así es que ellos ni siquiera quieren comprarlo ¿podían haberlo comprado? Pues posiblemente pero no lo tenían claro ni, ni y se ve que no lo iban a comprar y ahí estaba eh, eh, Microsoft esperando el momento para poder comprar esa empresa ¿Sony hizo algo? No ¿se le exigió a Sony que hiciera algo? Tampoco por lo tanto que no vengan exigiendo a los de microsoft que hagan eh, tanto que hagan pelotazos, ni pelotazos, ni nada, váyase usted a Sony, que le veo yo muy cómodo en Sony, <ríe> eh, sé cómo, eh, sabe usted cómo manejarse en Sony, sabe usted lo que esperar de Sony, y si hombre, si usted quiere algo de lo que haya en Xbox, entonces se compra una Xbox. Pero no venga y diga de que dónde están los juegos, cuando tiene un montón de juegos que han salido en el 2022, que no está tocando. Desde que empezó, la prácticamente desde que comenzó la primera generación, las empresas al final, al final del día hacen un recuento. ¿Cuánto hemos ganado? ¿Nos sale rentable seguir para adelante o no? Y ya está, son empresas. Si una empresa te trata bien, bienvenido sea. No voy, a, no voy a ser yo el que diga, el que se vaya a quejar de cómo me están tratando en Xbox. Porque me están tratando a cuerpo de rey. Como si fuera un maraja. Y si usted eso no lo ve teniendo la Xbox Series X, perdón que usted le diga, pero usted no está viendo ni el catálogo de juegos que tiene ya. Y cómo va increciendo. Y cómo va a ir increciendo más y más todavía. Porque esto no se queda aquí. Ni la compra de Activision va a ser la última. Otra cosa ya es el problema ya de Sony que tiene eh, que... No, no, que estos no hagan nada. Que, eh, que nos dejen a nosotros vivir y parasitar como garrapatas que somos de las desarrolladoras, como lo llevamos haciendo con Activision, y ni siquiera la hemos comprado. Claro, eso es mucho mejor que comprar una desarrolladora. Compramos un exclusivo eh, por siete meses o un año. Ya luego lo jugarán los otros. Y, y ya está. Pues eso es el tipo de comportamiento empresarial que Microsoft se propuso cortar por lo sano y dijo esto ya se acabó, se acabó ya de hacerle estas concesiones a esta Sony que, que nos hace esta pirueta todas las veces que quiere y las que le da la gana con el temita de, de los exclusivos y de los exclusivos temporales, esto se ha acabado. Nosotros vamos a hacernos con Cenimat y vamos a hacernos con más desarrolladoras y vamos a asegurarnos de que esos juegos sean nuestros. Al que le moleste, pues eh, ya sabemos cómo es el, el Que se moleste eh, lo tiene dos problemas. Uno, la molestia, el ardor y otro, el cómo curárselo. Nos vemos en el próximo programa. De Dreams Game Channel. Por ustedes, el vengador tóxico, disfruten de los videojuegos y no sean más mamá huevos de, de vuestras empresas.